Hola. Para anclar y abrir este equipo desde la barra de tareas podemos hacer lo siguiente. Ir logo de Windows, y lo busco. Cuando aparezca en mejor coincidencia, hacer clic con el botón derecho del ratón y luego, ya con el izquierdo, clic en anclar a la barra de tareas. Para desanclarlo, también es muy fácil, se hace con el botón derecho del ratón sobre el icono, y luego ya con el izquierdo sobre desanclar de la barra de tareas. Gracias por la visita.